Eh, Solo unos días antes, eh, el día 14 de mayo vamos a las elecciones definitivas, todos los sanjuaninos, por supuesto. Y bueno, digamos que esto es como una carrera, viste, largaste y ahora empezás a correr los últimos días para que todo el departamento de alguna manera te escuche, llegue y, y también nos conozca, porque somos el departamento con más población de la provincia de San Juan entonces, eh, también decirles que tenemos cerca de 160 barrios y villas y hay que recorrerlos todos. Uh -huh. Y la verdad que nosotros venimos caminando ya desde noviembre del año pasado, nos queda poco por terminar de recorrer, nuestra campaña está basada mucho en el puerta a puerta, en el hablar con el vecino. Y ahí hemos ido de alguna manera fortaleciendo nuestro programa y nuestra propuesta para los chauzinos. Uh -huh. Bien. Nos comentabas recién, fuera del aire, que ya venían recorriendo bueno, muchos, de, muchos de distintos lugares y ya están cerca de recorrer todo el departamento completo. Sí, sí, sí. Nos quedan, nos quedan algunas vallas y villas por terminar de Recorrer. Y bueno, estamos caminando tarde y mañana ahora para reforzar justamente este tema y esperando los votos que todavía no se terminan de imprimir debido a la gran cantidad sí. de, de postulantes que hay y bueno, también queremos llegar puerta a puerta con nuestro voto. Uh -huh. Bien. Bueno Silvia, eh, estaría bueno que te cuentes ¿no? a las personas que están acá viéndote en este momento ¿Quién es Silvia detrás de esta postulante, de esta candidata a su querido departamento? Porque se nota que hablas con mucho amor, con esto de que decís que los has recorrido casi de punta a punta Para que conozcan un poquito nuestros televidentes y los jóvenes que te ven ¿Quién es Silvia? Bueno, eh, Silvia Pérez es una mujer eh, por supuesto, la única mujer de eh, su agrupación Vamos San Juan como candidata. He militado desde muy joven en política. Yo invito a los jóvenes a que militen en política porque es muy bueno intervenir, escuchar, participar y decidir. A veces todos decidimos desde afuera, pero es lindo estar dentro para hacer esos cambios que muchas veces nosotros queremos. Aparte de eso, bueno, soy mamá. Tengo dos chicos, chicos les digo yo, un varón y una nena que ya están casados. Tengo tres nietos, uno de cinco. Abuela Muy... joven Sí, entonces. sí, Qué sí. Eh, bueno, no. nos casamos jóvenes, estuvimos jóvenes. Hoy los matrimonios o las parejas sí. se han extendido. Antes era mucho más, más joven el, sí. el inicio de, de la familia. Así que tengo a Benjamín que tiene cinco años, Delfina que tiene cuatro y Agustina que tiene uno. Eh, son mis tres nietos amorosos que los amo. Eh, y a su vez, bueno, tengo siete hermanos, seis hermanos, perdón, somos siete en total. Familia numerosa, entonces, qué sí. dichosa, los fines <risas> se van en su casa. No, muchísimos, muchísimos somos, sí, no. eh, Soy hermana de un artista plástico que falleció, Mario Pérez, que siempre lo digo con orgullo, eh, falleció ya hace cuatro años. Quien es el que crea el monumento al cruce de los Andes en la calle España y República del Líbano. Mm. Eh, mi profesión es docente, soy profesora, he dado clases en distintas escuelas de la provincia de San Juan y también en el departamento de Rawson, eh, estamos de licencia, he sido concejal, diputada y ahora estoy a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué vengo a ofrecer yo? Bueno, primero vengo a ofrecer mi experiencia, mi capacidad, el hecho de ser chauzina, haber nacido en Rawson, haberme criado en Rawson, conocer el departamento, conocer la idiosincrasia, conocer la cultura, pero también hoy hay que transformar este departamento que necesita ya un cambio, un cambio este, radical. Yo digo de 180 grados, nunca voy a decir de 360. Decir que los raucinos somos orgullosos de ser raucinos, somos un pueblo pujante, con muchas ganas de trabajar, con mucha juventud, prácticamente más del 50%. Eh, hay gente entre 0 y 18 años que este, vive en Shawson. y bueno, para los jóvenes también, eh, vamos a trabajar mucho con ellos. La idea es poder crear, eh, digamos, una bolsa o una base de datos donde podamos interpretar y trabajar con estos jóvenes, con los cuales me ha tocado interrelacionar mucho en mi carrera docente. Y recién lo decíamos fuera de cámara, que este, el joven va cambiando año a año su léxico, su forma de interrelacionar. Entonces, bueno, queremos que los jóvenes en, en Rawson también tengan protagonismo, porque lo van a tener dentro del departamento, que también le podamos ofrecer todo esto que viene tomado de la mano de eh, lo que es la tecnología, que es muy importante, que los necesitamos a todos y que realmente vamos a establecer un cambio con ellos de la mano también, porque nos interesan porque este, sabemos muchas veces que esa rebeldía que ellos tienen a nosotros nos nutre, porque realmente es importante. Del joven nosotros que tomamos esa energía, esas ganas de cambiar y, y esa, eh, digamos ese ímpetu que a veces eh, los mayores... No es que no lo tengan, lo, lo van apaciguando a través del tiempo y empiezan, no, tranquilo, ya vamos a arreglar. Bueno, decirles que yo nunca lo perdí, más allá de que sea mayor, porque soy muy inquieta, soy operativa, me levanto trabajando, me acuesto trabajando, me gusta gestionar, y bueno, y vamos vamos todos, que que Shawson va a cambiar de la mano de todos juntos, por supuesto. Bueno, eh, acabas de decir que sos la única mujer dentro de, del frente que en este momento te estás presentando vos de la lista, eh, pero compartís en el Frente con otros candidatos que incluso están en la actual gestión. Sí, también en la actual eh, gestión. ¿Por qué vos decís que darías una vuelta de 180 y no de 360 sabiendo que querés cambiar casi todo lo que hoy? Y yo digo, Rousen claro, 360 porque hay una base del departamento que es importante, que no hay que desechar de cosas que se han hecho y que hay que seguir Bien. manteniendo. Eh, ¿Cómo no cuáles? ¿Cuáles serían y, vos? Y por ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos hecho cambios dentro del peronismo, que han habido distintos actores, eh, tenemos un eh, el predio a la superiora, por ejemplo, que hay que darle mucha más vida a ese predio que sea mucho más explotado por los raucinos, que sea mucho más compartido con lo que tiene que ver con el deporte. Ahí es donde creo que debemos tener un lugar de encuentro con, con la juventud y con todos aquellos que quieren, que quieren trabajar. Tenemos un centro de convenciones que también se hizo, digo, respetar lo que hay, tenemos un museo que es muy importante, los SIC, que se han hecho en distintas gestiones y creo Bien. que esto es lo importante, es fortalecerlos, revalorizarlos, darle, eh, este, eh, digamos, una inyección de, de gestión y que también eh, de alguna manera se actualicen porque a veces este, lo que vemos es que se han quedado, si bien brindan y tienen una función como que se han quedado en el tiempo, y hay que actualizarlos, eh, relacionarnos mucho con lo que tiene que ver con la educación, ya que soy docente. Hemos recorrido la mayoría de las escuelas de los, del departamento, hemos hablado con los docentes, con los directivos, diciéndoles que este, cuando yo sea intendenta, porque lo voy a hacer, el 10 de diciembre voy a estar asumiendo, y vamos a interrelacionar mucho con lo que tiene que ver con la educación, fortalecer mucho los gabinetes psicopedagógicos que son necesarios, que si bien el Ministerio de Educación los tiene, pero son insuficientes Insuficiente, y por qué no, sí. si vos sos yausino y tenés tu pueblo que necesita, también ayudar, que no sea un diagnóstico, sino que nosotros también podamos de alguna manera fortalecer la parte de salud y educación con estos gabinetes que nos ayuden. Y también aquellas cuestiones coyunturales que les pasa a, a un edificio escolar que sabemos que la educación depende de la provincia, pero por cualquier situación tiene que iniciar un expediente en el ministerio que se después, pueda referir dentro claro, del departamento todo el proceso y tal vez es para corta, claro, sí. tal vez es para cambiar algunas luminarias. Entonces bueno, a ver, en esto coyuntural que estemos nosotros, hay que pintar una escuela Mira, Ministerio, si vos me das la pintura, yo te pongo la mano de obra, o las dos cosas si son necesarias. Claro. Hay escuelas que hemos visto que necesitan de, de fortalecerlas y que no son tan grandes cosas. ¿Y por qué no ayudar si son eh, mis eh, este, vecinos a quienes eh, uno representa, a quienes uno le sirve, a los chicos? Eh, tenemos un programa muy bonito para el Médano, que justamente yo te escuchaba de turismo y yo creo que a Shawson le hace falta mucho activar el turismo, así que tenemos oh, pensado eh, una ciudad de los niños en el Médano, donde este, puedan llegar todos, los chaucinos y los que no son chaucinos, con algo donde... Este, eh, vaya fortaleciendo Porque el Médano es hermoso Tiene paisajes espectaculares sí, Es una belleza, sobre todo cuando eh, se hace la celebración exactamente, de Exactamente, es el Vergel que tenemos Y lamentablemente eh, Muchas veces no se conoce Y la gente que vive allí eh, También eh, generalmente Necesita crecer Y sabes una cosa Shawson tiene una extensión de 300 kilómetros sí. cuadrados. Y justamente el Médano es prácticamente el centro de Rawson. Exacto, sí. Entonces, bueno, hay que fortalecerlo, hay que hacer este, mucho turismo, hay que trabajar para que también, ahora cuando lo escuchaba recién a Juárez que decía el 60% de ocupación, que nosotros también podamos tener. ¿Está formar bien? parte, claro. Claro, desde, formar parte de esta, de esta guía turística y que, que este, de esta manera le podamos dar trabajo a la gente de Rawson. Y justamente hoy, como estoy en el Ministerio de Trabajo, también queremos fortalecer mucho el tema de los jaucinos que hoy están desocupados. Ver cómo vamos a llegar. Hay muchas formas de capacitar, de vincular, de fortalecer el trabajo de los jaucinos pero también de crear trabajo para los jaucinos Y por qué no, si tenemos tanta extensión, hacer como han hecho muchos intendentes, de los cuales yo los valoro, uno de ellos, nuestro vicegobernador, eh, Cristian Andino, que él este ha llevado mil casas a su departamento, pero de una gestión propia. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo en un departamento tan grande? Entrar al mejoramiento de villas y barrios, donde tenemos villas que están este estancadas porque llevan muchos años, como es la Villa San Damián, la Villa Hipódromo y otras que están ahí. ¿Por San qué José? considerás que eso que vos planteás ahora no se realizó en la gestión anterior o en esta gestión? que vos proponís cambiarlo, modificarlo. Eh, seguramente, este, quiero creer que no se sé, no gestionaron, no se les ocurrió, pero yo creo que hay que fortalecer todo. Los barrios nuevos son espectaculares, pero no nos debemos olvidar de aquellas villas y barrios que son, eh, digamos, eh, una trascendencia en nuestro departamento y con, que muchas veces necesitan esos vecinos que los ayudemos que los ayudemos a mejorar su hábitat. Hay lugares donde, te digo que cuando uno camina, eh, por ejemplo, en una villa vive más de una familia y muchas veces todavía tenemos mucha gente que tiene casas donde este, están hechos de material crudo, como es el, sí. el, el barro, bueno, el adobe. El barro, sí. el adobe. O este, sus techos, ¿cierto? En estos días de lluvia también se les han quebrado los palos porque son casas añejas. Sí, todavía hay casas y, muy precarias, exactamente todavía, si la provincia ha modificado y, vos, mucho. y claro, y, y erradicamos villas y les damos casa Pero estos barrios, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Y bueno, hay que establecer programas que nos permitan ayudar para que de esta manera podamos, de alguna manera, también garantizar seguridad, salud a esa familia que lo necesita y que sabemos que tal vez no lo puede hacer por motus propio de una, pero sí establecer, no digo regalar nada, pero sí en programas que nos permitan ir ayudando, coayudando a que esa gente tenga una vida mejor. Eh, en lo que tiene que ver con salud, tenemos que fortalecer mucho, mucho los centros de salud que tiene el departamento, tenemos una gran población, tenemos muchos centros de salud, pero necesitamos que estos centros de salud tengan más tiempo, que atiendan a más personas y que a lo mejor tengan un doble turno. Porque... Mira, tengo una pregunta para hacerte, que con respecto a tu profesión actual, ¿no? Siendo, ¿Seguí ejerciendo como profesora? No, no, ¿cierto? estoy de licencia. Ahora. Estás de licencia. Bueno, me, re, me, me refiero que es por el tema no de la campaña, pero después de campaña, ¿seguirías como profesora en el caso de, de no asumir como intendenta? Por supuesto. Bien, bueno, sí. porque mi pregunta va referido a eso, con respecto a lo que aconteció hace muy poco con el apoyo de nuestros docentes a nivel provincial, el reclamo que, que ellos hacían, ¿cómo te manifestás vos a favor de estos docentes? ¿Le brindarías una seguridad, un apoyo, capacitaciones? ¿De qué lado te manejarías como vos, como profesora, apoyarlo siendo intendente en tu departamento? Bueno, mira, eh, el tema, yo supongo que me estás preguntando de los autos convocados y ¿Sí? sus reclamo. Mira, el gremio docente eh, ha tenido sus elecciones hace poco, justamente ¿Sí? el Ministerio de Trabajo, nosotros hemos puesto los veedores que han estado fiscaliz fiscalizando esa elección, eh, ganó la lista verde. Eh, yo creo que esto ya está dándole un cambio, una vuelta eh, de tuerca a la situación y yo diría que los docentes se tienen que afi afiliar, porque ¿cuál es el problema? Que la mayoría no está afiliado al gremio. Entonces, este, los, los representados por este, el gremio de UDAP son minoría en función de la cantidad de docentes que hay. Y bueno, ahí es donde está la falla, porque si yo no estoy afiliada y después digo, no, lo que hizo el, el gremio a mí no me representa, pero tampoco soy afiliada para que me represente, para poder estar representada con un delegado que tenga voz y voto. Yo he sido delegada de UDAP hace varios años atrás, y, este, y yo creo que los docentes no solo nos abocamos al tema, digamos, solamente salarial, tenemos un montón de cosas por las cuales tenemos que luchar y bueno, esa es una de las cosas que yo propongo, justamente poder fortalecer no solamente la parte de edilicia, sino también poder ayudar a aquellos docentes que necesiten formación o algún otro apoyo de capacitación, para que este, en lo que sea pedagógico podamos avanzar. bien, bien. Bueno, tenemos sí. unas preguntitas. Tenemos algunas consultas la de nuestros televidentes que se están comunicando al 264 413 -03 -73, que bueno, a nosotros nos gusta esta interacción y que también Qué le lindo. puedan preguntar al, al, al candidato. Silvia es la mujer que necesita a Rawson para salir adelante. Silvia Pérez, Intendente. sí, Flía Borres Tapia. Bien, bueno, bueno un muchas mensaje, gracias. Un mensaje de apoyo. no consulta bueno, Muy bien, ¿eh? bueno, ahí está entonces algunos de los mensajitos sí que van llegando a nuestro WhatsApp, en este caso bueno, mensajes de, de apoyo, ¿no? Eh, y hablando de apoyo, ¿qué dice la familia de cuando surgió la posibilidad de bueno, de esta candidatura <ríe> y demás? No, bueno, mi familia, la familia, familia es familia, mis hijos, mi sí. marido me apoyan. Así que bueno, desde ya también me aguantan, porque a veces el papel de mamá y de abuela se ve un poco relegado en estos tiempos. Con muchas horas fuera eh, de casa. Sí, eh, mis nietos por ahí me mandan un WhatsApp diciendo, Abu, te extraño. Mm. Y bueno, así que eh, mi hijo, que, que también trabaja políticamente conmigo, activamente desde siempre, camina conmigo y a veces lleva a mi, mis nietas, así que por ahí tengo el tiempo de darle unos besos. Uno también los extrañas, pero bueno... Mi vocación siempre fue ser política, como decía, lo hago desde muy joven y justamente lo hago desde, desde esa extreverencia que tenemos nosotros. De, yo recuerdo que, y, y todavía lo veo y creo que hay cosas que cambiar, eh, nosotros venimos de una familia humilde, así que por ahí muchas veces habíamos sufrido discriminación o tal vez este, maltrato cuando vas a un lugar porque te miran y... Y bueno, había un dicho por ahí, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te Qué maltratan. Maltrata, y a sí, veces cuando sos verdad. humilde, querés estar mejor, pero bueno, a veces no te da. Y lamentablemente, mucha gente te mira y si ve a alguien bien arreglado, lo atiende mejor a ese que al otro. Y eso a mí siempre me molestó. Desde joven me molestó, me sigue molestando. Y, y bueno, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Eh, yo siempre decía, pero porque lo decía mi mamá, el hábito no es el monje. Todos somos iguales. No podemos pensar que somos más que nadie ni menos que nadie pues somos seres humanos y como personas tenemos que tener empatía, eh, conocernos, ayudarnos y, y de esa manera avanzar. Por eso yo amo mi departamento, por eso yo amo su gente, por eso este, quiero trabajar mucho con la inclusión, mucho con la gente de, de discapacidad también que tenemos, programas para las personas mayores eh, porque los jóvenes por ahí Bueno, aunque yo estaba acostumbrada Cuando era docente me decían, ahí viene la vieja y todavía me <risa> Bueno, <risa> y ustedes, ya saben acá tenemos no a la, deben saber Porque a seguro profe, a que es casi, algo se, que... que se replica Y escuchaba yo por bueno, era, yo también lo he hecho, les disculpa, pero bueno, yo en el secundario también sí, le hemos dicho sí, a la profe, sí, sí. y, y la la le mando a las les, mandamos, les mando orgullo, un beso grande, que incluso profes, me ¿sabes? tocó ¿sabes? después tener varias profes del secundario en la universidad, en la, sí. en, en la nacional, ahí cuando cursaba en ese entonces, en la carrera abogacía tenía un par y que decía, Dios, ¿qué hice? Pero bueno, pero bueno, eh, lo, bueno lo supieron es, entender. en la juventud, en la, es en la juventud. Lo que uno también permite, la confianza cercana para que el joven se sienta confiado. Sí, Bien. Y bueno, yo me llevaba muy bien con los jóvenes siempre. Y bueno, por eso digo, desde de esa rebeldía interior y de esa, de esa joven que siempre guardo, este, yo digo, bueno, muchachos, vamos adelante, que esto hay que cambiarlo, vamos todos juntos, que lo vamos a cambiar. Bueno, nosotros ya se nos acaba el tiempo y la verdad <ríe> bueno. que tenemos que cerrar esta linda entrevista y te damos estos segunditos para que vos le transmitas a los raucinos y a quienes te están viendo. Que le dejes tu mensaje para que te voten y te den ese voto de confianza y no sigan pensando que tienen que votar a otra persona. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a, a los yawcinos? Primero les quiero decir que como yausina he nacido y me he criado en este departamento, que lo conozco palmo a palmo, que este, quiero luchar y trabajar por ustedes, por cada uno de ustedes, para que tengan un trabajo digno, para que luchemos... Eh, para que tengan los servicios que tanto nos reclaman Que es un común denominador Que eso es lo primero a lo que nos vamos a abocar Pero que vamos a trabajar con todo lo que tenga que ser Con educación, con salud, con cultura, con turismo, con trabajo Y que confíen en esta mujer que tiene lo que tiene que tener El coraje que tiene que tener para cambiar y dar vuelta a este departamento Que tanto le hace falta un cambio Un cambio para bien, un cambio para que los jausinos digamos, ahora estamos en igual de condiciones, porque ellos nos dicen, miramos a otros departamentos y los envidiamos, con una envidia sana. Nosotros queremos llegar ahí y sobrepasar ese límite, por supuesto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Silvia, por, gracias a ustedes. por tu tiempo con nosotros. Bueno, muy bien, nosotros ah. vamos a ir a una última pausa, sí. ¿sí? ya en los últimos, eh, últimos minutos del programa de hoy, y ya volvemos con el cierre.